En momentos como estos, cuando parece que todo se puso en nuestra contra, es cuando hay que aplicar las enseñanzas de los abuelos. Mi casa es tu casa, y aquí más vale que sobre a que falte. Porque cuando le echamos más agua a los frijoles, donde come uno, comemos todos. En México, para mucha gente quedarse en casa significa no poder llevar el pan a la mesa. Gente que no puede llenarla la cena porque vive al día, y últimamente esos días son cada vez más largos. Familias afectadas por un momento del mundo que definitivamente vino a cambiar nuestra manera de vivir. Y que durante un tiempo, mientras todo vuelva a la normalidad, van a necesitar de todos nosotros. Llegó el momento de enseñar lo que aprendimos. Para dar el ejemplo, es ahora cuando nos unimos otra vez y le echamos más leña al fuego. Pero ahora para preparar la comida. Un grupo de ciudadanos nos unimos y creamos una iniciativa para llevar alimentos a esas familias que más lo necesitan. Esa iniciativa tiene un nombre. Agrega, para que nadie quede con hambre. Si quieres cooperar, donde veas este símbolo. Agrega.